Saludos comunidad biocéntrica Hoy vengo a traerte el tema del grupo de biodanza Matriz de Renacimiento Con palabras de Rolando Toro La, la importancia del grupo en biodanza es evidente O sea, sin grupo no hay biodanza No, no existe la biodanza individual eh, Así que el grupo es Como dice Rolando la matriz de renacimiento. Esto es algo con lo que las personas que vienen a, a participar de la biodanza, a conocer la biodanza, eh, esto es algo que se va descubriendo en la medida de la práctica semanal porque en general, y te hablo desde mi experiencia, eh, porque es de lo único que yo puedo hablarte eh, en este sentido eh, me gustaría también escuchar tu, tu experiencia en, este, en, en relación a la vivencia grupal. Las personas que vienen a, pues a probar biodanza, a conocer biodanza, a practicar la biodanza, vienen por, por motivos muy distintos. Desde, desde personas que les gusta danzar y, y vienen a, porque les gusta bailar, personas que creen que no tienen ritmo y quieren explorarse en este sentido, personas que están deprimidas y quieren hacer algo que las, que las, eh, bueno, que las ayude a superar la depresión, no lo sé. Hay millones de, de, de, de interacciones en las que las personas vienen a, a probar la biodanza, a conocerla o a practicarla. Pero una de las sorpresas con las que se encuentran es con el grupo. Es con el grupo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en biodanza la vivencia grupal es fundamental. Porque en el grupo se reflejan todos nuestros potenciales, todas nuestras sombras. Se reflejan las gracias, los talentos el ser en el mundo, el reconocerse, el reverenciarse, el, el descubrir o, o redescubrir la sacralidad de la vida en mí, no solo allí fuera. Es un mundo, es un universo. Entonces cuando Rolando habla de la matriz de renacimiento, no solo me parece de una gran belleza sino de una gran verdad entonces voy a leerte algunos de los fragmentos de, de, de palabras de Rolando en relación al grupo que se encuentran en, en, en los textos de la formación de docente de biodanza porque me parecen muy reveladores mira, dice así el grupo es un biogenerado, biogenerador, un centro generador de vida. La concentración de energía convergente dentro de un grupo produce un potencial mayor que la suma de sus partes. Esta energía biológica renovadora compromete la unidad y armonía del organismo. Se crea así un campo magnético en el que se reflejan y proyectan emociones, deseos y sensaciones físicas de gran intensidad. Se produce una percepción más esencial de las otras personas, un modo nuevo de identificación. La atmósfera que se crea cuando el grupo alcanza el nivel básico de integración es de un mundo sin barreras, en el que las otras personas no representan un límite a la expresión. Esta atmósfera permite que los cuerpos se vuelvan permeables a la presencia y potencia del otro y que se manifiesten emociones integradoras de gran intensidad. Y luego dice, funciones del grupo de biodanza. El grupo adquiere distintas funciones según la fase del desarrollo de la sesión. La fuerza inductora de la música y la secuencia de los ejercicios. Y él habla de seis funciones importantes que se dan en toda la sesión. Y que se dan gracias al grupo, a la vivencia individual que cada una tiene en relación al sujeto colectivo. Entonces dice, las siguientes funciones son una función permisiva. Entonces aclara que el grupo da permiso a los miembros para disminuir la fuerza de los mecanismos de defensa, con su mirada, con su gesto, con, con el no juicio. La siguiente función es la de facilitadora. Entonces, la función facilitadora del grupo consiste en reforzar las expresiones saludables de cada uno, estimular el ímpetu vital, el deseo de contacto, la alegría de vivir, y la creatividad facilita y recicla los potenciales activos de cada miembro en contacto con las otras personas que forman parte del grupo. Y es ahí donde se genera esa energía de dar y de recibir retroalimentación constante. La tercera función sería la función deflagradora, ¿eh? la de que desencadena la experiencia vivida, la que se viva, con gran intensidad y tiene el carácter de un autodescobrimiento conmovedor. La siguiente es la función integradora y que... que proporciona que la persona conquiste un nuevo nivel dentro de su espiral evolutiva y así va integrándose, todas esas partes desintegradas van integrándose en su interior gracias a la mirada del grupo, al ambiente enriquecedor, amoroso, integrador facilitado por la música, por las consignas y la facilitadora y el facilitador en último, en último término. La siguiente función es la función creadora, de la función creadora del grupo en la inducción de situaciones expresivas y de un clima de tensión creadora que da lugar a lo extraordinario. Lo inusitado y lo maravilloso. Fíjate bien lo que dice, un clima de tensión creadora que da lugar a lo extraordinario, lo inusitado, lo maravilloso. Tensión creadora. Esos momentos en los que todos reconocemos esa tensión de hacer, de expresarse, de soltar, de innovar, de descubrirse. Esa tensión que tiene que ver con el miedo, con la vergüenza, con creencias. Interesante. Y la última función es la función trascendente, que se ejerce cuando el grupo se torna matriz de renacimiento durante las ceremonias de trance o las danzas con posiciones generatrices. Pero, ¿Por qué te cuento... Todo esto del grupo. Hay muchas personas que vienen a biodanza y esta es mi experiencia de, desde, el, desde el 2008 que eh, llevo facilitando grupos de biodanza y, y de educación biocéntrica y mucho antes también facilitando grupos de integración en, otro, en otras dinámicas. Pero hablando de biodanza... Muchas personas eh, acuden a la biodanza desde esos lugares en los que ellas están acostumbrados a acudir a sistemas y a prácticas que les ayudan a sostener su, su vida de, en un estado más óptimo, físico y emocional la dimensión de biodanza no solo es física y emocional sino que también es espiritual trascendente y cuando las personas vienen muchas veces en algunas ocasiones muchas ocasiones varias ocasiones las personas acuden a biodanza eh, haciendo propuestas de, bueno, no voy a poder venir todo, todo el mes porque tengo otras actividades, tengo otros compromisos, entonces, si puedo venir dos veces por mes, o, o así, y, y, y bueno, y ese es mi compromiso, tal y cual. Entonces, ¿qué haces tú cuando ocurre esto? Cuando las personas vienen a conocer la biodanza, se encantan de la biodanza, eh, se enamoran a primera vista y hacen una propuesta de que por sus actividades personales pues no pueden acudir al grupo y eh, pues solo pueden venir. Dos veces al mes, o bueno, o diferentes cosas que tienen que ver con, uh, con la periodicidad, con la ciclicidad de la presencia en el grupo. ¿Cómo abordas tú estas situaciones? Yo quiero contarte, contarte mi caso. Porque es con el que me siento más coherente eh, y que el, el, el que me da sentido. Y entiendo que no pueda ser el tuyo. Entonces mmm, me gustaría pues eso, escucharte también. Porque en realidad estos vídeos no son para enseñar a nadie nada. Son para compartir mi experiencia como facilitadora, como, como, como también para compartir mis dudas, la, la, las inquietudes que me causan y cómo las, cómo las voy cómo voy lidiando con ellas, manteniéndome en el principio biocéntrico. Y eso me lo posibilita pues, el seguir estudiando no solo eh, la. la la, la, la, la teoría de biodanza sino el campo epistemológico en el que se fundamenta la teoría de biodanza y entonces es allí donde voy encontrando respuestas que me, que me van dando mmm, la brújula para ser coherente con mi manera de percibir la biodanza. Que, que entiendo que hay muchas formas de vivirla. Pero yo te expongo la que yo siento. La que para mí es la verdadera. Y para, en la que para mí tiene ese, ese, esa vivencia de, de sacra. De misión de vida. Entonces, te cuento todo esto porque... Cuando a mí, yo escucho a las personas y cuando me vienen con propuestas de, de, bueno, pues de que no tienen tiempo para poder asistir semanalmente y me hacen propuestas de venir pues, dos veces al mes o cosas así que ocurren, yo las escucho e intento, eh, de la misma manera que hago lectura corporal y observo la expresión de cada una de las personas participantes del grupo, las observo y, y percibo donde hay que incidir en, en el movimiento para que sea más fluido, para que tenga más ímpetu vital... Um, para que la mirada sea natural, en fin, todas esas cosas que tienen que ver con el movimiento humano y la lectura corporal que desde la facilitación de biodanza hacemos, pues ocurre lo mismo con la palabra. Intento entender la, la, lo que me está diciendo. no solo con las palabras, sino también con el cuerpo, para percibir cuál es la realidad. No la que ella cree que es, sino la realidad que se muestra con la palabra y con la expresión corporal. Y allí puedo detectar eh, mentiras personales que emergen y situaciones en las que una se da cuenta de que realmente ese, esa falta de, de tiempo eh, tiene que ver con un compromiso también con, consigo misma, con darse tiempo. No digo que siempre sea así, pero esto es lo que ocurre. Y siempre que pasan estas cosas y pasan a menudo eh, hasta que las personas no van conociendo ¿sí? la, la importancia de la asistencia regular del, del grupo, de, del vínculo que se genera cada semana ¿sí? en detrimento de, del desarrollo individual y el desarrollo colectivo pues los participantes van, van descubriendo maneras de bueno pues, pues de desapegarse de, de eh, de tirar más hacia lo personal, y esto es un aprendizaje. Como dice Rolando en todos sus textos, que me parece muy interesante, él habla de la sesión de biodanza del entrenamiento. Y esto es muy interesante, el entrenarnos. El entrenarnos, tener relaciones afectivas, prósperas, libres. Y de acuerdo con la vida, conmigo misma, con la otra y con el universo, en realidad. Entonces, yo me comprometo y escucho a la persona y finalmente eh, acabo diciéndole que danza es semanal. Biodanza es semanal. Claro que siempre hay excepciones, por supuesto. Por supuesto. Ya sabes que nada es definitivo en realidad. Pero en general, lo que yo percibo es, es que la llamada de biodanza llega a las personas y a veces esa llamada necesita aún. De todo un proceso interior para que la persona se entregue al grupo, a la vivencia y a sí misma, en un compromiso con ella y su, y su, y su propio autodescubrimiento como ser, como vida. Y a pesar de de, de que a muchas ocasiones las personas participantes no lo entienden, se enfadan y crean sus propias interpretaciones, para mí biodanza es regular y tiene que ver con un compromiso existencial, conmigo, con la otra, y el grupo. Y con la vida. Y con la vida. Entonces, si no puedes venir semanalmente. Vamos a hablarlo, claro. Vamos a hablarlo y vamos a encontrar las formas. Pero de antemano. Yo te digo que. Es semanal. Haz para que así sea, porque cuando hacemos estos movimientos internos, estamos apostando por la vida, no es solo una cuestión de hacer biodanza semanal, porque me sienta bien, porque me encuentro bien, porque hay que a gustito, que también, pero sobre todo es, Porque hay, hay una vida por vivir. Y Vivanza te puede ofrecer el, el, el, la autoconciencia de cómo estás viviendo, de vivir como quieres vivir y de proporcionarte un espacio en el, en el que experimentarte, entrenarte para que cuando salgas fuera del círculo de, de biodanza la vida, la vida no te dé tanto miedo o no estés tan enfadada con la vida y puedas danzarla. Entonces, esta es mi experiencia y a mí me gustaría, me gustaría saber cómo lo haces tú. Estamos hablando de que, de que por supuesto, eh, no estamos creando un dogma. Claro que no. Eso también me gustaría que quedara claro, que no es un dogma, es un... es un convivir con nuestra... con nuestra función de facilitadoras, en la que nos encontramos con... con, con muchas, muchas cosas. Muchas cosas. Y... Y nos encontramos también con la incomprensión. Está clarísimo. La incomprensión forma parte del proceso. Entonces, ¿qué haces tú cuando ocurren estas cosas? Cuando expresas tus sentires como facilitadora de violanza y son mal interpretados o son tomados desde lo personal ¿qué ocurre? ¿cómo lo, cómo lo manejas? bien a veces eh, no podemos olvidar nunca podemos olvidar que somos facilitadoras y facilitadores. Pero esto no es estático. Quiero decir, ser facilitadora o facilitador de biodanza, de la vida, es un constante movimiento. Lo que hoy para mí tiene sentido, si miro hacia atrás... Yo lo vivía de otra forma. Entonces, estaba mal. Entonces, no. No. Yo lo vivía así porque no sabía vivirlo de otra manera. Había de experimentarme. De hecho, la vida es una experimentación. Y videodanza solo es, como dice Rolando, un lugar de entrenamiento, donde nos encontramos con la vida misma, gracias al grupo. Bien. Eh... Gracias por escucharme. Si, si te interesa, bueno... Mmm... Estos vídeos, pero también uh, otras noticias del paradigma biocéntrico, del mundo de la biodanza y de la educación biocéntrica, me puedes encontrar también en mi canal de Telegram, t.me barra inclinada biocentric aquí debajo te lo escribo, y allí comparto información variada, aparte, de los trabajos que desarrollo, de estos vídeos mismos y otros, otros materiales que me parecen interesantes dentro del paradigma biocéntrico. Bien, pues muchas gracias, amor y servicio.